Fue borrado. Una sola foto encontré de maestros. Y todas esas fotos de muchos maestros que había en el liceo, desaparecieron. Como si el sacrificio no valiera la pena. Qué dolor a mí me dio. Y ahí me dije, qué lástima. Que nuestras instituciones están en manos de personas que no sientan el más mínimo compromiso con las raíces, que no sientan el más mínimo compromiso con la historia. Tu ir al liceo a buscar una foto de Rudelaña clase, una gran maestra, de la profesora Trinidad, de Tati, de Diógenes, de Fiordaliza. de Luis de Leo, de doña Grecia, de la maestra Lucelene Plata, de Teresa Pichardo. Joyas de maestros. Y usted no encontrar una foto de esos maestros. Mi querida profesora de trigonometría que ahora se me escapa Matilde, ay si me escapa ese nombre, una maestra que yo quiero tanto. Ya día pasado la vi. Me dio ganas de abrazarla, pero no podía por la bendita pandemia. Porque cada maestro es un constructor. Esa es la desgracia de nuestro país. La falta de cultura, la falta de compromiso, la falta de formación. Estoy seguro que en un país que se llame en vía de desarrollo, esto no sucede. Yo estoy seguro que si usted va a una escuela cubana fácilmente, usted encuentra hasta el fundador, una foto del fundador de esa escuela, donde se conoce la historia. Pero aquí tú preguntas quién fue Ercilia Pepín, Eugenio Cruz Almanzar, Pedro Enrique Sureña. Nadie sabe nada de esas personas. Nosotros nos enseñaban quiénes eran los personajes. Lo discutíamos, leíamos y hacíamos exposiciones. Eran otros tiempos. Pero vamos a recordarlo así. Mira este, esta edificación de la pescadería Wanda. Restauración esquina Sánchez en ese tiempo Sí, ahora está en las Rivas, esquina Sánchez antes era en la restauración, esquina Sánchez ahí esa doña formó a Pedro a Tony Reyes, el deportista una persona que yo aprecio mucho y distingo Wanda, su hija estudiamos juntos en el Curde y, y esa doña tan buena tan trabajadora tan servicial, tan desprendida, doña Wanda, que yo desde aquí recuerdo esa edificación, pero recuerdo su rostro, que gracias a Dios está viva. La recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Así que desde aquí, a Tony, ahí tiene su pescadería Wanda, ahí tenemos la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en su fundación, ser el edificio antes de la remodelación. Ahí está el Scotia Bank. ahí es donde está Óptica Isa. 27 de febrero, esquina Castillo, aquí en San Francisco de Macorís. Mira, Casa de Cambio Mis Reservas. ¿Tú sabes quién es esa Casa de Cambio? De Urbano. Urbano es el dueño de la ferretería Mis Reservas. Cuando él salió del Banco de Reservas como cajero, que era del Banco de Reservas, puso frente al Banco de Reservas esta, esta agencia de, de envío de dólares con entrega inmediata desde Nueva York, que ahí usted lo ven, Casa de Cambio Mis Reservas. Me parece que esa fue la primera Casa de Cambio que hubo en San Francisco de Macorís. Casa de Cambio Mis Reservas. Ahí está el Banco Popular, antes del segundo nivel. Ahí está el Banco de Cambio del Nordeste. Ahí está, este edificio está en la calle San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís. Aún se conserva esa edificación. Hay una fábrica, una venta de calzado ahí. Enfócame ese, ¿qué? ¿cuál es ese? No me dé cuenta cuál es ese, esa edificación. Ahí está la farmacia San Pedro de San Francisco de Macorís. La farmacia San Pedro es la farmacia más vieja de la región del nordeste en la calle 27 de febrero esquina Castillo, ahora está en manos de nuestro directo amigo Marino, esa es una gran farmacia, ahí está la parada del guineal, cuando viene a ver quién sabe si está yo salí en esa foto, porque ahí eso era ahí mismo en la parada del guineal, que desde tiempos remotos ha estado ahí, desde tiempo muy pero muy remoto, desde que se comenzó a viajar para el guineal, creo que está esa parada ahí. Déjame la imagen, por favor, ahí, me hace el favor. La farmacia San Pedro. No, es difícil de localizar por aquí para recordar el nombre de la dueña de esa caramba. En otra oportunidad nosotros lo hacemos. Una mujer muy querida aquí en San Francisco de Macorís y con amplios conocimientos. Esa es la farmacia San Pedro que ustedes conocen. Ahí está la farmacia San Francisco, esa está en la Fran Rullón, allá adelante, próximo Boy. Ahí está la farmacia Libertad, no, este es, déjame ver, el Centro Médico Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está la, el Centro Médico Libertad, ese anterior, dale el anterior, el anterior, sí, ahí está ese centro médico quedaba en el segundo nivel de la farmacia Libertad, al lado de El Yoma, en el día de hoy. Sí, ahí está. Ese es el centro médico Sagrado Corazón de Jesús, este es el centro médico Libertad. Mira cuántos centros médicos pequeños habían aquí. Este es el próximo liceo nuevo. El almacén de don Eufemio Vargas, eso fue a principios de los años 80. Dijeron, Eufemio era loco comprando ese local tan grande... Y mira, hoy en día, me tuvo que salir de ahí porque no cabía. Ese, es, ese es el hombre más inteligente que tiene San Francisco de Macorís. Ese señor. Yo trabajo con ese señor. Siempre, siempre yo le he admirado grandemente a don Eufemio, siempre. El eufemio para mí siempre ha sido una marca desde que les conocí. Cuando yo iba a visitar a Virgilio, su primo, que murió en un accidente, que Dios en la gloria lo tenga, que era mi profesor de contabilidad en el Instituto Duarte. Yo les conocí en ese tiempo a Eufemio, un muchacho de 13 años por ahí, 12 a 13 años, 13 a 14 por ahí. Y me marcó ver cómo ese hombre era tan puntual, pero tan cercano a la gente. Que a Eufemio todo el tiempo, todo el que quiera lo aborda de manera común. Y ese señor, muy inteligente. Mira por ejemplo este almacén. Ya él venía del mercado y de otro de la mella arriba. Y ahí él ta, ya ahí él estaba creciendo, y ahí, ahí, mira esos burros que hay, Eso, los burros son esos cuadros que tú ves ahí. ahí, esos eran los burros de los billeteros, ahí era que colocaban los billetes para venderlos, ahí había un, una persona que tenía una paletera que tenía limitaciones físicas, mamá criado, tú querías conocer toda la mala palabra, nada más tenía que, que soltarle una a ese señor, esa lo sabía toda, Ahí está la cooperativa de servicios múltiples Santa Ana del Jaya. de la primera cooperativa. Tú no sabes de qué era eso? Cerquita de aquí, ahí esa es la galería 56. Ahí es que está el banco de reservas. Ahí es que está el Yoma Supercentro de aquí de la calle La Cruz. Ahí está, ahí estaba lo que era la Corporación Dominicana de Electricidad, la Asociación para el Mayorista. Y atrás, eso era un multicentro, porque atrás tenía una venta de blo de hielo. Y este diseño lo vamos a traer aquí un día de esto Esos bloques que compraban, que eran blo de hielo, que lo hacían para guayar frío. Que lo usan todavía, en la, o lo usaban en las velas cuando iban a enfriar cerveza. No, en los en lo matrimonios, Dios mío. En los matrimonios, cuando en los campos, que iban a enfriar cerveza, compraban, le ponían una camada de hielo, le ponían la cerveza arriba, otro picaba más hielo, ponían otra capa.